Comprar la Ultima Farming License es el primer paso antes de empezar a realizar el farming del Top 10 Ultima. Puedes pagar la licencia con USDT, USDC, Cash Balance o Ultima. En este tutorial te mostraremos cómo pagar con USDC. Para comprar la Ultima Farming License mediante la Stablecoin USDC, accede a tu cuenta personal en la web Ultima Farm. Desplázate hasta el final de la página. En la pestaña Última Farming License, verás las licencias para el farming del token Última disponibles para el pago. Selecciona la licencia que más te convenga y haz clic en Comprar. Se abrirá una ventana de selección del método de pago. Selecciona USDC, acepta los términos y condiciones marcando la casilla de verificación y pulsa el botón Comprar. La ventana se abrirá con la cantidad de monedas última y la dirección del monedero al que la cantidad debe ser transferida. Para la comodidad de la aplicación móvil del monedero, la dirección también está disponible como código QR. Para pagar, envía la cantidad especificada en USDC al monedero desde la casilla Dirección. Por favor, envía la cantidad exacta que aparece en la pantalla. Una vez completado el pago, deberás esperar una notificación de pago. A continuación, en la ventana, verás una clave de activación para tu licencia. Recuerda activarla. Esto es importante. Solo después de la activación, el máximo de tu granja aumentará y podrás utilizar todas las características de este producto. Si has cerrado la página o tienes problemas con el Internet, no te preocupes. El pago se mostrará en tu cuenta personal en la sección claves de licencia. En la sección claves de licencia encontrarás tu historial de compras y podrás activar tu Ultima Farming License previamente adquirida pulsando el botón azul Activate. Felicidades, has adquirido una licencia para el farming del token Ultima. La licencia es válida durante un año. El siguiente paso es panar por las unidades de Ultima Farming Units. Te deseamos grandes beneficios y grandes logros.